Muy buenas noches, bienvenidos un día más, tardes, noches, son las 20.20 20 aquí hora española y bueno, es de día, es lo que tiene el verano, aquí hasta las 10 no va a anochecer, más o menos, así que bueno, de momento es lo que tenemos. Decía Manuel Vicente, una vez comenté con un joven punky, aprendiz de navajero, que las noches se habían vuelto muy peligrosas y me contestó, es cierto, cada vez hay más policías. Y esto es... es es la realidad que está pasando en todos los sitios. Es decir, eh, primero, él habla de un joven punky, ¿no? aprendiz de navajero, es la sensación que tienes, a lo mejor, no tenía por qué ser real. Eh, y es un poco lo que pasa en los mercados, es un poco lo que pasa con los impuestos, es un poco lo que pasa en la calle en general. Es decir, cada vez hay más policías, cada vez tiene más cosas y más gente y más institutos y más instituciones y más que te vigilan, que te vigilan, que te prejuzgan, ¿vale? y en base a eso pringas. Por ejemplo, no sé si lo recordaréis, imagino que sí. Cuando se empezó con el tema de los Canon, los Canon por los CDs, los Canon por los DVDs, los Canon por cualquier cinta grabada, eh, ahora compras una impresora y pagas un Canon, o sea pagas impuestos especiales para supuestamente porque vas a piratear. ...vas a fotocopiar cosas que no debes... ...vas a grabar cosas que no debes... ...vas a utilizar datos que no debes... ...o sea, te están ya culpando... ...ya eres eh, un criminal... ...antes siquiera... ...de haber hecho nada... ...estás pagando por ello... ...es un poco como... ...luego todos estos cínicos políticos desgraciados... ...son los que dicen... ...es que... ...y, y bueno, sobre todo los de cierto rango y lado... Eh, las bulas papales, el cinismo de la iglesia, es que vosotros estáis haciendo exactamente lo mismo. Es decir, si pago, puedo pecar. Si pago, puedo piratear. Aunque en realidad es, te cobro por si acaso pirateas. Y ahora mismo, ¿qué está pasando en internet? ¿Qué está pasando con las criptomonedas? Ostras, pues algo muy parecido, ¿no? Son todos criminales. Y hay que controlarlo. No hay que regularlo. Hay que controlarlo. Y esa es la realidad. Paje, bueno, se viste de regulación. Y, wow Yo estoy a favor de la regulación, ¿eh? Que conste. O sea, yo creo que debe estar regulado. Creo que va a ser lo que abra las puertas a los grandes inversores. Pero claro, también hay ciertos tipos de inversores y grandes inversores que van a decir, a ver. Eh, si, si esto es demasiado invasivo, demasiado intrusivo y demasiado problemático, ¿para qué narices voy a meterme yo aquí? ¿Qué necesidad tengo? Y además, como ahora tenemos algo que se llama globalización, aunque están intentando hacer esa desglobalización para volver a dividir bloques, bueno, que se está produciendo, es la realidad, bueno, pues si, como existe esa conexión, que les guste o no, si en Brasil resulta que tiene cierta normativa un poco, por ejemplo, más laxa, yo puedo invertir en Brasil. No hay nada que me lo impida. Otra cosa es lo que yo tenga que declarar luego en mi país. Y el famoso 721 que venga el año que viene, con lo que, si tienes más de 50.000, recordar, ¿eh? Si tienes más de 50.000 euros, fuera, ¿vale? Bueno, pues habrá que estar muy atentos a todas estas cosas. En fin, no me enrollo más. Vamos con el sábado sabadete a ver si es verdad que es día de alcohol o no. Que hace, llevamos unos sabadetes que madre mía. Así que venga, comenzamos. y dale a la campanita compra el curso de mi abuelo pues eso compra el curso de su abuelo que está ahí lo tenéis súper barato 45% de descuento recuerdo 20% por el cumpleaños de la jefa 25% por el nacimiento de super derek eh, bueno eh, en definitiva Bitcoin, fin de semana bastante aburrido. ¿Por qué estás, que no, en el futuro del CME, si están cerrados? Bueno, pues porque nos interesa mucho el precio de cierre, 29.475. Nos marca en diario, en cuatro horas nos marca 29.515. Vamos a dejarlo en 29.500, porque como no sabemos si cuáles de los dos es el bueno. Pero con un detalle súper, súper importante. Estamos en cuatro horas y vemos cómo, pues parece que quería hacer un doble techo, pero... ¡Oh! ¡Oh, pero...! ¿Qué ha pasado? Pues que se ha apoyado en la EMA 20, una vez y dos veces, y ha rebotado, ¡plas!, para arriba, ¿Vale? Entonces, esto es bueno, en teoría, vamos a ver con qué ganas y con qué ímpetu abre los mercados. ¿Pero qué tiene de no tan bueno? Pues que esta vela que subió aquí en verde tiene muchísimo menos volumen. Pero bueno, era normal. Era la última hora del viernes. La gente tenía que salir de puente. Eh, entonces, bueno, pues tampoco es algo que sea demasiado importante, ¿vale? En principio, y mucho menos después del mechazo que dejó esta pedazo de vela aquí <risa> previamente. Eh, detalles importantes, por ejemplo, que comenté del otro día del SP500. Y vamos a verlo a ver si me lo quiere cargar o que me cargue. Bueno, me carga los Futuro del CME. Esto... Cada vez que reinicio me la lía. Pero bueno, no pasa nada. Lo vemos en un momento. ¿Por qué os quiero enseñar esto? Porque creo que es bastante importante para tener en cuenta eh, en un futuro. Me gusta, a mí me gusta enseñar las cosas. No sé, es una mala, una fea costumbre que tengo. Y, y aquí, fijaros, tacata, ta, cuatro horas. Venga, aquí. Aquí, para que veamos cosas. Eh, en este punto veis que Bitcoin, o sea perdón, Bitcoin en el S&P 500, perdió la media de 50, rebotó y luego la recuperó. También perdió la media de 100, rebotó y luego la recuperó. ¿vale? Es decir, perdió las dos a la vez. Evidentemente, cuanto más larga es la media, cuanto más grande, más eh, importante es. Vamos a una hora. No, vamos a cuatro horas, que si no, no, no se ve bien. ¿Qué quiero ver con esto? Fijaros, aquí me puedo decir, aquí también la perdió, y rebotó. Aquí también perdió la media de 100, ¿vale? Que es la importante. Y casi, casi como que hace como que rebota, pero al final, fijaros las velas. Fijaros los cuerpos de las velas, ¿vale? mirar como aquí ni siquiera pudo pasar el cuerpo la media de 100 y se nos vino abajo, a pesar de que en la siguiente lo intentó, ¿vale? Entonces, yo puedo pensar, bueno, esta vela es un poco prematuro quizás la entrada, ¿cierto? Pero en esta, ya no os digo que vayáis a entrar... Aquí, según abre y se pone rojo, no. Al cierre de la vela, yo puedo entrar y hasta la mecha tenemos un 1,28. Un 1,28 en el SP500 es un mundo, ¿vale? Es un mundo brutal. Pero ahora, aquí también la pierde. ¿Qué diferencia hay? Y, por ejemplo, ¿qué diferencia hay? Ahora vamos a verlo con la de 50, ¿no? Pero, ¿qué diferencia hay con la de 100? Pues que la recupera y cierra por encima nuevamente, ¿vale? Pero, ¿qué pasa con la de 50? La de 50 no es capaz de cerrarla y dice, joder, tenemos que esperar a la siguiente a que confirme no, porque este escenario y este escenario son totalmente distintos, ¿por qué? ¿cuál es la diferencia entre este escenario, por ejemplo, que viene aquí y, bueno, intenta volver a cogerla y al final se viene abajo vuelve otra vez a cogerla de 50 y al final se viene abajo, con este que cierra aquí ¿cuál es la diferencia base? mirad muy sencillo ¿Veis aquí nuestra querida línea de EMA20? ¿Cómo va cayendo? vale. En primer lugar, aquí tenemos un corte, un, un, un cruce negativo con la línea nitro, que es la blanca. Cruce negativo. Aquí que tenemos cruce positivo. Aquí como tenemos eh, la EMA20, la, la, la, la naranja, descendente. Aquí como la tenemos, ascendente. Ya está. Algo tan sencillo, algo tan simple, para que muchas veces nos ponemos nerviosos, y, y es que decisión tomo, y cómo lo tomo, y tal, joder, pero es que está, está, está aquí, está aquí, pierde la. ¿Vale? Algo tan sencillo como eso es un indicativo tremendo, aparte de que, bueno, jeje, el volumen, ¿vale? Sin contar estas dos velas, estas dos velas me dan igual, estas no me interesan, ¿vale? Me interesa lo anterior. Vemos que el volumen va increciendo: 1, 2, 3, 4, ¿vale? Va alcista el volumen. En este caso. Por Ejemplo, la primera vez que la pierde, el volumen iba alcista pero rojo. Vale, la segunda vez aquí, cuando ya perdemos la media de 50, el volumen es un poquito castañita y es más rojo que otra cosa. Cuando la intenta recuperar, otra vez fijaros dónde está el volumen, está aquí abajo. Luego sube, sí, pero sube en rojo. O sea que no nos dice nada bueno el volumen aquí. La media de 100, cuando llegan, está una, tenemos una vela verde, pero fijaros, menos volumen que la vela anterior roja. Con lo cual, mala cosa. Muy mala cosa. Entonces, son muchos pequeños detalles, ¿no? Pero que cuando llevéis un tiempo haciéndolo, automáticamente lo estás viendo, lo ves y dices, ahí va. Entonces, muchas veces, ¿qué pasa? Que yo cojo y apago el árbol de Navidad, apago el all -one, Que, por cierto, este script lo tenéis totalmente gratis, toda la gente que entra en el VIP. Eh... Uh, durante el periodo que está en el VIP, evidentemente. Eh, entonces, ostras, yo hago así y digo, mmm, tengo mis dudas, ¿no? Porque aquí parece que ha hecho una caída, aquí hace otra caída. Mmm, ¿Tendremos una especie de hombro, cabeza, hombrito? Bueno, pues al final salió disparado y cumplió algo similar en pequeñito, ¿no? Pero claro, mmm, tengo mis dudas. Aquí tengo un punto de pivote que coincide con este. Eh, bueno, el máximo relativo anterior, que al final fuimos iba por él. ¿Qué hará? ¿Va a pasar esta, esta zona...? Lo importante, ¿no? Cuando empieza a retroceder, retrocederemos más y luego pasaremos si vamos al alza. Ostras, pues bueno, para eso están, aparte de los soportes y resistencias que podamos marcar, están nuestras líneas, nuestras medias, ¿vale? Y esos soportes y resistencias dinámicos funcionan muy, muy bien. Os invito a que las estudiéis y a que trabajéis con ellas porque funcionan muy bien. Y ese ejemplo eh, os lo quería enseñar porque es un ejemplo tan claro, ¿vale? Que se da tantas veces que... Bueno, pues creo que, que era interesante decirlo. Por otra parte, eh, ¿por qué estaba yo con, el, con los futuros del CME? Pues estoy con los futuros del CME porque si sabemos que son los que mandan y estamos esperando a la apertura de los futuros del CME, que evidentemente no tendremos hasta el lunes por la, por la noche, eh, no sé si el día uno, yo creo que no hay nada, yo creo que, que está completamente cerrado, pero bueno, no sé. Como no lo tengo claro, cuando, cuando, cada año hacen lo que sale de las narices. Eh, entonces, estos mandan, estos mandan y nos dicen que tenemos, eh, no hay una divergencia importante, ni mucho menos en diario. ¿En cuatro horas? Pues tampoco, evidentemente tampoco la hay. Eh, con lo cual, de momento, seguimos alcistas. La zona de soporte en la que hemos estado trabajando, la hemos recuperado desde la parte de arriba. ¿vale? Estamos otra vez arriba, tenemos todas las medidas alcistas. Si nos vamos a diario... Tenemos todas las medias alcistas, seguimos cumpliendo con esos mínimos y máximos ascendentes. ¿vale? Ya hemos hecho un mínimo, máximos, mínimo, máximos. Tendremos seguramente que venir a buscar una zona de mínimos, ¿vale? ascendentes. Vale, pues de momento vamos muy bien, vamos muy, muy, muy bien. No hay nada de momento, hasta el momento, que nos haga pensar. Creo que la zona de 25 es el soporte perfecto, aparte de que bueno, esta zona también era un buen soporte aparte de ser un gap. Eh, bueno, el siguiente gap por cierto lo tenemos aquí arriba, ¿vale? En la zona de 35. Entonces, de momento yo creo que relax, tenemos RSI de sobra para poder seguir subiendo nuestra línea de tendencia en RSI de punto a punto, ¿vale? Nos dice que seguimos ascendente, aquí incluso tenemos una acelerada, ¿vale? Bueno, pues bien. Vamos bien, vamos bien. Esto quiere decir que no podemos caer para nada. Podemos caer y en cualquier momento que haya una noticia. Creo que el objetivo del cierre de este gap con eh, el mercado tradicional, bueno, tradicional de Bitcoin, entre 32 y 35, que lo tenemos ahí con. Vamos a verlo ahora. Vamos a venirnos aquí. tacatás Vale. Y lo vemos. ¿Por qué? Porque aquí que tenemos en esa zona. Curioso, ¿eh? Curioso que coincida. ¡Pan! El TP2. 34 y medio, ¿vale? Entonces, recordar que quien tiene que ir a cerrar un gap arriba o abajo es el CME, no somos nosotros, no es el resto del mercado. El resto del mercado no tiene por qué hacer ese movimiento, ¿vale? Porque puede ser que el otro en el CME se acelere el movimiento, corra y luego nos pille a la contra y ya empecemos a bajar antes de tocar esos, esos, ni siquiera esos puntos, tanto al alza como a la baja. ¿eh? Entonces, más o menos nos coinciden las zonas. Creo que es algo, creo que es el objetivo que tenemos que cumplir. Eh, yo sigo en, la, en mis 13, llamarme cabezota o llamarme lo que queráis, pero yo sigo en mis 13. Para mí de momento la zona de soporte que tengo aquí en verde creo que es la, la maestra, la zona de 25. Eh, cualquier compra futura por debajo de ella creo que puede ser la pera limonera. Y de momento seguimos al alza. Cuando lleguemos, y a, a medida que lleguemos, igual que cuando dije, cuando lleguemos al TP1, veremos si llegamos al TP2, ¿vale? Se ha hecho una zona de acumulación muy buena. ¿Vale? Y creo que sí podemos llegar a él. Cuando lleguemos, ya veremos cómo está el mercado y qué opciones tenemos. ¿vale? Mm, evidentemente, lo que diga Powell <ríe> el miércoles, wow. ¿vale? Eso es lo que nos va a decir muchas cosas. No si sube 0.25, que yo creo que está bastante claro que lo va a subir, eh, sino que, qué narices, cómo enfoca, van a enfocar todo esto. Bien, eh, dicho esto, tampoco nos vamos a enrollar demasiado. El BLX, bueno, ya nos dijo ayer que tenía una vela un poquito rojita y había bajado el volumen, con lo cual no hay interés en, en más caída. Eh, por su parte, Ethereum lo está haciendo muy, muy bien. Eh, la zona de soporte sigue por encima de ella, sigue trabajando y acumulando todo el tiempo que esté por aquí. Está acumulando y todo lo que se recoja aquí es un colchón para una posible futura caída. Vale, Eso tenemos que entenderlo. Um, por otra parte, el total market bajando un poquitito, muy planito, la verdad es que poca cosa. Y la dominancia de Bitcoin también bajando un poquito. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que es que tenemos en fin de semana algunas de las altcoins bastante decentes. Eh, ORN, Alpha Library y Crates, Lina con un 12-30%. Muy bien, Badge que siempre anda por aquí últimamente, está está tremendoski. Eh, bueno, ICP, 7.34 Yo no tengo demasiada confianza en ICP Pero al final eh, me van a cerrar la boca eh. Yo sé que hay mucha gente con ello Lo que pasa es que, bueno, pues fijaros eh, Toda esta zona, más bien desde Este punto de mínimos Aquí, ¿vale? Esta es su zona de seguridad, digamos Toda esta zona en la que está acumulando bien la parte superior, bien esta parte inferior es muy bueno porque aquí está acumulando mucho dinerito y esto le puede hacer eh, que en el momento que pase est estos máximos que tiene aquí, es es estos dos que tiene aquí, más o menos en la zona de y medio, en el momento que consiga romper eso está en 50% de ese camino. Eh, ¡Wow! Lo que hay hacia el siguiente punto de pivote, no sé por qué tengo marcado los 28, ah, por esta zona de apoyo vale, entre este punto pivote y esa zona de apoyo es una barbaridad, es decir eh, cuando consiga romper por ahí encima mmm, ¿qué porcentaje tenemos aquí? un 200% que desde donde estamos ahora es un... a ver aproximadamente ¿no? un 335% más o menos, o sea, una barbaridad eh, ¿lo hará o no lo hará? eso no lo sabemos, pero son movimientos que suelen hacer las altcoins ¿vale? ahora me dices... ¿Crees que podemos encontrarla más barato? Yo creo que sí, por eso todavía no las toco, ¿vale? Yo las empezaré a tocar después del verano, así de claro os lo digo, es decir, hasta entonces, a lo mejor alguna entrada, alguna entrada de salida rápida, algún trade de estos de oportunidad, pero poco más, o sea, después del verano no las pienso tocar. Y, joder, ¿y si salen antes disparadas? Bueno, pues si salen antes disparadas, me perderé el inicio, pero es que el bullrun va mucho después. Eh, Aparte, luego también tener en cuenta que se suele, acelerar, se suele acelerar el de las altcoins. Si veamos, por ejemplo, vamos a ir a alguna de las así un poco decentes que se movieron, por ejemplo, un SIS. vale, SIS cuando hizo eh, su máximo, histérico, aquí, en enero del 22. Wow. Quizás no sea uno de los mejores ejemplos, pero, eh, por ejemplo, Compound, ¿dónde lo hizo? Mayo del 21. ¿Vale? Esta sí va más un poco. Es que sí estuvo un retraso ahí. Mayo del 21. ¿Qué más tenemos? Phantom. Enero 22 y octubre 21. Como Bitcoin. Muy parecido, ¿no? Eh, ¿Qué más tenemos por aquí? Eh, Kusama. Bueno, con el contra del dólar, que si me echáis la bronca. Eh, mayo del 21. ¿Vale? Pero prácticamente todas las altcoins en mayo del 21 fue cuando hicieron sus máximos. ¿Vale? ¿Y qué pasó, por ejemplo, con Bitcoin? Pues que tuvo abril 21 y noviembre 21. Entonces, tenemos que tuvimos normalmente enero 22 y mayo 21. Es decir, un mes después de que Bitcoin alcanza esos dos máximos, el resto de las altcoins también lo hacen. Entonces, sabemos un poco más o menos, en función de cómo va Bitcoin, que el resto va detrás, con porcentajes evidentemente mucho más elevados, ya lo sabemos, eh, Ahora hay que elegir bien, claro, cuáles se van a ir para arriba y cuáles se van a morir. Pues creo creo que ahí tenemos un indicio, un indicio importante de qué hacer hombre, y también de qué no hacer. ¿vale? Entonces, lo digo para que tengáis esto en cuenta. Que no por mucho madrugar va a amanecer más temprano y no por mucho querer coger ya las altcoins van a salir disparadas porque siempre tiene un poquito de retraso respecto de Bitcoin. Así que, paciencia. Por eso yo digo, hasta después del verano. De lejos, con un palo, porque en cualquier momento, si esto se va al carajo, y yo creo que el tercer trimestre esto se va a ir al carajo, parte del segundo... no, el segundo trimestre de junio, a lo mejor final del segundo trimestre y el tercer trimestre esto va a ir para abajo. Además, es por temporalidad y lo trataré en un vídeo, yo creo que después del puente, tengo que verlo. Estoy preparando un vídeo con el profe de... Psicología del trading creo que es importante y creo que mucha gente ha estado solicitando información, creo, y demás, y para ver el tratamiento de los miedos. Creo que va a ser muy interesante, Estaros atentos, porque bueno, os lo diré cuando salga, porque creo que va a ser súper interesante y que a todos nos va a enseñar algo, seguro ese vídeo. Eh, bueno, entonces, altcoins, bueno, pues hay una serie de altcoins que no han ido mal, eh, fijaros que eh, más o menos en verde tenemos un poquito más de mitad de mercado y el resto en rojo. ¿Cuáles son las reinas del rojo? Bueno, pues Bit2Me, 10%. Ustedes, está Bit2Me. Ah, recupero un poco. Está un poco como hemos visto antes. Pa, pa, pa, pa, pa. ¿Veis que tenemos aquí una zona? Aquí tenemos esta zona de mínimos. Ni siquiera me, me voy a venir aquí. vale Voy a tener este, esta. Esta no, este, ni siquiera voy a aprietar. Tenemos aquí un mínimo. Entonces, bueno. Posiblemente Bit2Me vuelva a acercarse a la zona de 0.005 Y aquí puede ser una buena compra vale, tener en cuenta que entre la una y la otra Tenemos un 78, un 80% ¡Guau! Wow, ¿eh? Pero claro, si ahora compras aquí Y se te viene aquí abajo Tras un 25 Yo todo lo que está dentro de un 20 en una altcoin eh, Creo que es razonable De ahí para arriba empiezas a apretar el culo ¿vale? Porque recuperarlo es muy complicado, es muy difícil el cambio de recuperación, ya sabéis. Que bueno, que a lo mismo luego te pegan un mechazo de este tipo, pa, pa, pa, igual que lo ha pegado hacia abajo, pues eh, seguramente tendrá, pues aquí tenemos, pa, un mechazo hacia arriba, bueno no tan grande como los mechazos hacia abajo que ha pegado, porque es que desde que nació como que ha tenido aquí un... <ríe> Madre mía. Pero bueno, eh, apostemos a que siguen haciendo las cosas bien, intentan salir adelante y que va a haber mucha gente que entre en el mercado cripto, eh, confíe en Bit2Me, como bueno pues como un exchange español que está intentando hacer todo lo que puede bien seguir todas las normas regulatorias y tirar para adelante a mí me puede gustar más o me puede gustar menos pero la realidad es esa eh, ¿Qué más tenemos aquí en negativo? Bueno, los Titan Arena, IDEX, que bueno, después de las subidas que había tenido, pues está retrocediendo, es normal. Eh, Matrix eh, One Earth 363 y a partir de ahí a poca cosa, o sea, es que estos retrocesos son nada en, en, en altcoins, ¿vale? Así que poco más que añadir, fin de semana estaba la cosa un poquito tranquila, eh, eso está bien, ¿vale? Que nos dejen un poquito en paz, que no nos vuelvan demasiado locos. Y bueno, pues aquí tenemos a Bitcoin en una hora, que se ha venido a apoyar a la media de 100, más o menos. Y bueno, pues ahí intenta recuperar la línea de tendencia, no puede, se nos viene más abajo. Prefiero que tengamos un, un gap negativo y que luego tenga que subir. Y poco más que añadir, chicos. Ahora, paciencia, paciencia, la paciencia paga, como os dije en el vídeo de ayer, la paciencia paga. Y como digo siempre, invertir con mucha cautela y que la paciencia <ríe> os acompañe. Chao, chao.